Vamos en esta ocasión a realizar un tour por Joomla. Una vez que la hemos instalado en un servidor local o en un servidor de ambiente remoto. Vamos a inicialmente vamos a buscar Joomla en la instalación de un ambiente local. Es el mismo procedimiento que si lo estuviéramos haciendo en un ambiente remoto. Entonces le decimos localhost, ubicamos la carpeta y en este caso, este es el sitio que por defecto en la plantilla que por defecto Joomla instaló cuando se se instaló en la carpeta curso de diseño web. Es importante que, que leamos cada uno de los contenidos que aparece en, este, en esta plantilla. ¿Por qué razón? Porque es que eh, cuando nosotros instalamos Joomla hay algunos elementos explicativos... Joomla utiliza dentro de su plantilla para podernos lentamente guiar. Por ejemplo, dice que hay una sesión que dice que para principiantes, actualizadores o profesionales, por ejemplo en este caso dice, si este es su primer sitio Joomla o su primer sitio web, usted ha venido al lugar correcto. Joomla le ayudará a obtener su sitio web en funcionamiento de forma rápida y sencilla. Comience con su sitio por el acceso utilizando la cuenta de administrador que ha creado al instalar Joomla. Y aquí aparece toda una lectura para los principiantes. Yo les recomiendo a cada uno de ustedes que se que si han instalado por primera de Joomla, hagan lectura de todo el sitio, de todo el sitio, de toda la plantilla que ofrece Joomla. Por ejemplo, si yo fuese aquí a leer más principiantes, lo que observo es que se me desplega sobre Joomla, se me despliega usando Joomla y se me desplega todo este conjunto de artículos. ¿Qué me indican? ¿Cuáles son las características de Joomla? ¿Qué es un CMS? Por ejemplo, miremos documentación de Joomla. A ver qué nos sale. Para que ustedes vean. Nos lleva inicialmente a la página eh, principal de Joomla, a la documentación de Joomla. Esta es una página en inglés. Eh, más adelante yo les indicaré cuáles son las diferentes páginas que nosotros podemos ir eh, de habla Spanish que para poder nosotros poder accesar y podernos documentar adecuadamente ¿si? ¿sí? por ejemplo si yo quisiera volver al inicio de, de, la, de la plantilla y por ejemplo ver los primeros pasos primeros pasos de Joomla observe ¿cuáles son los primeros pasos de Joomla? ¿que me explica Joomla? Joomla lo lo primero que me dice que es un sistema de gestión de contenidos? lo que hemos venido diciendo ¿un CMS? ¿qué es un CMS? qué es un sitio y qué es administración, qué es el inicio de sesión, creación de un artículo, obtenga más información. O sea, poco a poco ustedes poco a poco ustedes se van adentrando, se van adentrando en el proceso, ¿sí? Y lo, que, lo importante en este momento es ir cogiendo el grado de confianza, y ir perdiendo el temor de irnos a equivocar. Aquí no hay problema el que se equivoque. Es mejor, entre más nos equivoquemos, mucho más aprendemos de cómo fortalecer un sitio web utilizando las plantillas Joomla. Para eso, vamos a mirar. A mí me parece, a título personal, me parece que es interesante que vayamos a los ejemplos de, de, de los sitios que plantea Joomla. Joomla, en sus plantilla, plantea dos sitios: uno que se llama Parques Australianos y otro que se llama Tienda de, Tienda de Frutas. Yo los invitaría a cualquiera de esos dos sitios. Me parece que no son, son dos sitios básicos, sencillos, que en algún momento, eh, lamentablemente, pues el curso terminó muy rápido. Pero mi invitación era que ustedes, con base, por ejemplo, en el, en el sitio diseñado para parques australianos, lo diseñaran de esa manera. Vámonos al, al home del, del, de los parques australianos. Aquí dice Homes, parques australianos. sí Y observen bueno, ustedes, este es el sitio de los parques australianos, miren, este título, esto se puede modificar, me permite el tamaño de la fuente, de tres maneras, mayor, reajuste o menor, ¿sí? si yo le doy mayor, observen ustedes que el tamaño de la letra aumenta, si yo le digo reajustar, me disminuye, y si yo le digo menor, disminuye un poco más. Listo, ahora, eh, además de eso, me dice, por ejemplo, que este sitio me permite crear blogs Sí, blog para, para para el sitio. Observen aquí, aquí aparece el, el primer tema del blog, aquí aparece un segundo un segundo póster del tema, sí, que se ha tratado el blog. Si yo quiero una imagen de galerías, me permite una imagen de galerías. Observen aquí una un, una galería de imágenes de animales. Observen, sí en algún momento si ustedes quisieran trabajar con imágenes, con una galería de imágenes o vuelvo al, al inicio perdón que me salí, vuelvo al sitio al, al ejemplo de, de, de los sitios, vuelvo al parque australiano de imágenes de galerías aquí está ¿sí? animales y le digo lo mismo que escenario o escenas, que es otro, otra galería de imágenes, mire entonces me parece que son sitios básicos que lentamente le pueden a uno ir ayudando a cómo, cómo trabajar el sitio yla. Volvamos, volvamos a si quieren pues podemos observar el otro eh, el otro sitio que plantea yla eh, eh, como ejemplo del sitio que es eh, la tienda de frutas ¿sí? la tienda de frutas es un poco más compleja sí pero pero también es muy básica observen ustedes, tiene una imagen de fondo eh, tiene los mismos tamaños de las letras que estamos viendo acá tiene una introducción y tiene ya un menú un poco más extenso, entonces tiene una enciclopedia de frutas observen ustedes aquí sí. eh, tiene eh, la, la opción de los de, de productores ya tiene la opción de, de los contactos las direcciones, si en algún momento yo quiero tener direcciones de contactos eh, ofertar direcciones entonces, este conjunto de elementos me parece que es un poco más extenso que el, que el primer sitio, pero lo más interesante de esto, es que eh, cada una de estas cosas me la brinda YUNLA y antes de yo empezar a, a entrar como administrador siempre sería interesante mirar, mirar qué es lo que me ofrece YUNLA ¿sí? ¿Qué es Joomla. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera navegar por el mapa de, por por el mapa del sitio, o sea, si yo quisiera navegar por el sitio que me plante, que me ha planteado Joomla. Observen aquí, mire, ...¿Qué son artículos. Entonces, aquí me aparece todo el concepto, ¿sí?, de cómo se compone Joomla, cuáles son cuáles son las eh la arquitectura de Joomla, cómo está compuesto Joomla por componentes, por módulos, que es lo más importante que nosotros, cuando entremos como administrador, deberíamos de conocer. Esa sería la parte del, del, del frontend, ¿sí? que, que me plantea la plantilla de Joomla. Ahora vamos a entrar como administrador al sitio con el fin de poder empezar a configurar el sitio entonces abro una nueva pestaña le digo eh, localhost y aquí lo tengo curso diseño web administrator y voy a, al al nombre del usuario admin curso, aquí está la, la contraseña y le doy clic en acceso para poder ingresar a la configuración del sitio. En primera instancia esta es la interfaz que me muestra eh, la configuración del sitio para, la, para el administrador del sitio eh, que existe un, un menú sí, del sitio con todos, sus, con todos sus enlaces para los usuarios, el menú de menús los contenidos, los componentes que tiene por defecto Joomla, el tratamiento de las diferentes extensiones de los módulos, plugins y las plantillas y el idioma y una ayuda si en algún momento necesitamos de utilizar el foro o huir un enlace que es lo primero que normalmente siempre se debe hacer cuando se ingresa al, a un sitio como básicamente eh, existe en este caso de Joomla entonces lo primero que hacemos es ir a la configuración global ¿Sí? Dentro, al, dentro de la configuración global o al dar clic en la configuración global esta es la interfaz que me muestra para el sitio entonces observen aquí que aquí hay cinco elementos sitio, sistema, configuración global del sistema configuración global del servidor los permisos para los diferentes usuarios y el filtro de textos que yo voy a realizar por el momento vamos a trabajar solamente el sitio ¿Qué nombre del sitio le voy a llamar? Le voy a llamar Curso Diseño Web. Observen ustedes aquí Curso Diseño Web. ¿Sí? Si en algún momento yo voy a empezar a trabajar el sitio y yo, ne, yo quiero de que el sitio no se El usuario o, o la parte pública no se vea. Sencillamente lo que yo hago es desactivar el sitio. ¿Sitio desactivado? Yo le digo que sí. Mire, al desactivar el sitio yo puedo mandar un mensaje, en este caso este mensaje que se vería, este sitio está cerrado por mantenimiento, por favor visítenos más tarde. Vamos a mirarlo así, sí. entonces si, si yo quiero eh, bajar el sitio temporalmente, entonces yo le digo aplicar y aquí aparecen tres elementos fundamentales. Cada vez que yo ingrese a una sesión como administrador, por favor adecuadamente me debo de salir de la sesión entonces en este caso si yo me quiero salir de esta sesión yo le yo le, sería, le diría cancelar y me estaría saliendo de la sesión aquí acabo de hacer un cambio en esta configuración global del sitio acabo de hacer un cambio por lo tanto puedo decirle que aplicar doy clic aquí en aplicar y una vez que el cambio se ha aplicado observen configuración guardada correctamente voy al frontend del sitio y le digo aquí le digo recargar esta página ojo, le digo recargar esta página, doy clic aquí en, en, en la actualización, o la otra es con tecla abreviada F5, le doy F5 y e inmediatamente la, eh, la, el sitio empieza a actualizarse, en este caso, ha retomado, ha actualizado el buffer, me dice curso de diseño web que es el título del sitio, me dice este sitio está cerrado por mantenimiento, por favor, visítenos más tarde. Existe otra posibilidad, de pronto un poco gráfica, de poder de poder bajar el sitio. Me brinda la posibilidad de montar una imagen. ¿sí? Entonces vamos a seleccionar una imagen. ¿sí? En este momento no hay ninguna imagen en el servidor. Yo voy, voy al, al computador. Voy a buscar una imagen. Yo la tengo previamente. Ya la tengo establecida. Y es, esa imagen me va a permitir. Poderla subir al servidor. Entonces. Eh, aquí la tengo, ya volvemos, le digo abrir, y la imagen está aquí, ahora le digo que hágame el favor y me suba esa imagen al servidor del ambiente servidor eh, local, en este caso ya la tenemos aquí, ya volvemos, doy clic ahí, y ahora sí le digo insertar, se ha insertado la imagen, observen aquí, aquí está insertada la imagen, le digo, voy ahora sí nuevamente a aplicar esos cambios, ya, Se aplican los cambios, nuevamente voy al front-end del sitio, le doy, ahora sí le voy a dar actualizar acá, ¿sí? actualicenme el buffer y observen ustedes cómo aparece, ya volvemos, curso de diseño web, ¿sí? esa es la manera de poder nosotros configurar un sitio mientras que nosotros estamos diseñando o rediseñando el sitio temporalmente para el usuario, puede estar, se puede mandar este mensaje para que el usuario no esté viendo los cambios que estemos realizando ahora, mientras que nosotros tenemos bajado el sitio hay un elemento fundamental que es necesario que nosotros lo, lo realicemos, ¿cuál? el nombre del sitio cada vez que nuestro sitio salga a la luz pública, ejemplo vamos a mirar aquí, vamos a volver a subir el sitio volvamos a subir el sitio, le digo que no, le digo aplicar los cambios, para que ustedes puedan observar el sitio como nos aparece le digo que actualice el buffer y aquí está voy a inicio aquí a inicio y observen ustedes que en la parte superior izquierda del navegador me dice inicio como se llama en este caso se está llamando el sitio y me dice y en la pestaña del sitio me dice inicio yo quiero que no me aparezca inicio yo quiero que me aparezca el nombre de la página o el nombre del autor lo que ustedes quieran ¿Cómo realmente eh, podemos hacer eso? Lo primero que debemos de hacer es entrar al administrador... ...vamos al, a la opción de menú... ...y nos ubicamos en el menú principal... ...una vez que estamos en el menú principal... ...nos ubicamos en el menú de inicio... En el que por defecto siempre aparece... En, en, ...en todas las plantillas de Joomla... ...ojo aquí, este siempre este es inmodificable... ...doy clic aquí en inicio... ...para poder modificar la configuración de ese menú. Dice, título del menú, inicio. ¿Dónde voy a configurar el título de mi pestaña y el título de mi página web? Observen, la vamos a configurar. Bajo, en la parte derecha, ojo, del menú... ...aparece una opción que se llama... ...Opciones de visualización para la página, aquí. Y me dice, título de navegación de la página. Supongamos que aquí le vamos a colocar... Curso, diseño web. Observe. Curso, diseño web. ¿Sí? Eh, y solamente con eso, no más. Entonces ahora le digo aplicar. Empieza a aplicar los cambios. Me dice el elemento del menú guardado correctamente. Yo quiero mirar si esos cambios se, se hacen efecto. Voy nuevamente. Le digo actualizar el buffer de memoria del sitio. Y observen ustedes que ya el, el, la pestaña del sitio y el y el, y el título del sitio se ha modificado. Curso de diseño web. Observen aquí, ¿sí? Ah, que yo lo quiero decir, por ejemplo, curso de diseño web Humberto Amaya, pues lo puedo hacer. Nuevamente voy acá. Y le digo curso de diseño web, por ejemplo, Humberto. Ah, solamente me cabe una H. Sí, entonces digámoslo, modifiquémoslo, digámoslo así, Humberto Amaya A. Le digo que aplique esos cambios en el momento que los aplica si ¿sí? vuelvo y nuevamente al front end del sitio le digo que actualice el buffer y observen ustedes que tanto la pestaña del sitio como el título del sitio inmediatamente se han modificado de esa manera yo modifico, puedo modificar el título en cualquier plantilla. En este caso estoy trabajando con la plantilla que por defecto Joomla instaló. Sí, en algunos casos tengo que ir al menú o en algunos casos tengo que ir a la plantilla. Pero estos son algunos tips que son importantes que ustedes los tengan para modificar los títulos de los sitios que normalmente o, o siempre se instalan como plantillas en Joomla. Espero que con este video se haya podido avanzar un poco nos estaremos viendo en el próximo video hasta una próxima